<coughs> Deja que suene <coughs> Alguna vez pensé en dejar la droga Creo que el tiempo es ahora Empieza a apretar un poco más la soga Quisiera explicarte, pero mi alma ya no colabora Te contaría de mí, pero me desconozco Hablaré de mí en tercera persona se mira al espejo por las mañanas Las palabras de otros, nah Son las propias las que lo dañan Pensamientos raros que no puede contar Y solo hay silencio en su mente cuando empieza a alucinar Abusa de sustancias por traumas de su infancia En su mente solo hay mierda Pero la disfraza con elegancia Muy pocas veces termina lo que comienza Quiere cambiar el mundo pero no puede con la manera en la que piensa Platica más consigo mismo que con personas Son principios de demencia Y algunas veces ha pensado en suicidarse Para terminar con su sentencia Creen conocerlo Pero solo notan lo que aparenta Es el amigo fuerte El que sonríe para que nadie se dé cuenta Y aún así si lo notarán No creo que lo contara Siempre está bien y tiene más de una excusa preparada No le importa lo que digan a menos que sea gente cercana Y cuando quiere alejarse del mundo se pierde entre alcohol y marihuana Vuela, escapa de tu mente un rato, deja que suene el acetato vato